Entonces aquí estamos con el compañero Juan Alberto Rodríguez Mena, aquí en Huigalpa. Uh, Juan, usted y su familia tenían una experiencia muy, muy mala durante 10, 2018 y el fallido intento, intento de golpe de Estado. ¿Nos podría hablar un poco de lo que le pasó? Perfectamente. Ante todo, quiero... Transmitirle de que son momentos de malos recuerdos. Malos recuerdos porque en el 2018, los tres meses que estuvimos secuestrados prácticamente en Nicaragua, Gulpa, eh, fueron meses de que difíciles. A apenas una cuadra de aquí de mi casa estaba el tanque principal. El tanque principal, que estaba siendo dirigido por este señor Medardo Mairena, ¿ya? muy conocido como dirigente de los campesinos, que de, de dirigente de los campesinos, pues nosotros creemos que no tiene nada. Estaba siendo también dirigido por la señora Francisca Ramírez, ¿ya? Este, una connotada tanquera. Y realmente mi familia fue aquí a la... 8 y 45 de la noche estábamos sentados viendo televisión cuando de repente se aparecieron cinco armados con arca, pistola, encañonaron a mi yerno, yo estoy en mi cuarto, encerrado, cuando oigo la huida me quedé inmóvil, entonces se llevaron a toda mi familia secuestrada, un ejemplo de eso ahí está la puerta donde me la quebraron, todavía no le he reparado. Ya, porque en ese intento primero que ellos entraron aquí se llevaron a toda mi familia a doña Tecito de dos años que tengo, ahí anda esos niños quedaron traumatizados, ya, este, ese es un trauma que no ha podido superar mi señora así honestamente, entonces fueron tres meses de terror y angustia vivido cuando ellos se llevan a mi familia yo salgo a la calle a ver porque mi vecina que está al frente me gritaba cuando yo voy saliendo, ellos vienen de regreso en una camioneta. Hay blanca Cuando yo estoy en la entrada de la puerta, yo miro que ellos se tiran y dicen: Ay, el viejo tal por cual, porque lo que ellos querían era secuestrarme a mí. Y a un hijo que yo tengo. Pero, Juan, ¿por qué? ¿Por qué a ustedes? ¿Qué? Pues sencillamente nosotros entendimos de que ellos eran un odio, un odio contra las personas que nos identificamos como sandinistas. Así de sencillo. Un odio que nos, nos tenían, que para nosotros este, éramos un, que nos querían desterrar. A tal punto puede que cuando ellos vienen de regreso, ellos entran armados, es cuando me quedan la puerta, yo me corro al patio y en busca de ellos me subo a un palo que está atrás y, y qué se hizo el viejo, qué se hizo el viejo, porque ellos realmente a mí me querían capturar para hacerme lo que yo, quién sabe. Pero gracias a Dios no me dejé y no me pudieron capturar. Entonces, en ese momento yo busco a mi familia. En ese momento yo salgo a buscar mi familia y ellos ya la quieren en el tranque. Entonces, allá la salida. Llevan toda su familia al tranque. Al tranque. Ahí y se lo Incluido llevaron. Un niño de dos años. Entre ellos, los niños de dos años, unos gemelitos que por ahí andan. Y ellos quedaron traumatizados. ¿Por qué? Porque uno de ellos no quería irse, pues, y, pero agarraron a la mama y la montaron a la fuerza. Ya, y entonces ahí se lo llevaron a los niños, los gemelitos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo me lleno de angustia y al mismo tiempo me lleno, me lleno como dicen, de arrechura. ¿Por qué? Porque ¿por qué tenían que pagar mis nietos, mis familias ese hecho de terror que vinieron a sembrar ellos. Y nosotros, clarito, clarito, puede que lo que estaban aquí dirigiendo eso era Medardo Mairena y doña Francisca Ramírez. ¿En qué sentido? Medardo era el que les venía a dejar al tranque armas, municiones y todas las orientaciones, todas las propiedades que ellos tenían que hacer. ¿Y cómo, Juan, perdona la pregunta, pero es una pregunta que van a hacer. ¿Cómo sabe usted que Medardo reina dejó armas en el tranque? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque nosotros, este, a dos meses, o a un mes de haber estado, esos tranques nosotros identificamos quiénes eran las personas que realmente estaban organizando y dirigiendo los tranques en Nicaragua. Nosotros sabemos perfectamente bien de que ellos eran los principales cabecillas que teníamos en esta región. Yo conozco esta región como mis manos. ¿Por qué? Porque yo, soy del, yo, yo estuve en la Guinea cinco años trabajando en esa zona de la Guinea, donde la Chica Ramírez, en la Fonseca. Yo conozco bien eso. Entonces yo fui, un, yo soy un retirado del ejército. ¿Ya? Entonces yo conozco y ellos eran los que realmente organizaban. ¿Por qué? Porque esa carretera eran grandes filas de vehículos que paraban ahí para cobrarles por pasar, y quien tenía vía libre para pasar ahí era la Francisca Ramírez con los camiones llenos de queso ¿ya? incluso, ya al final de los tranques, ya en entrada, ahí se le capturó un camión a ella, llena con queso y iba hasta un muerto y hay que preguntárselo y que rinda cuenta por ese muerto que ella llevaba ya, que ese muerto lo traían de adentro entonces por eso le pusimos aquí la chica Ramírez que vende queso con muertos Así de sencillo. ¿Usted se acuerda la fecha exacta en que pasó ese, ese incidente? ¿En qué, en, qué, ¿En qué fecha fue? Fue, propiamente, el 18 de junio. ¿De junio? De junio. El 18 de junio, un día domingo, a las 8 y 45 de la noche. ¿Y cuánto tiempo mantuvieron secuestrada a su familia? Mire, desde las 8 y 45 hasta las 1 y 40 a las 2 de la mañana. Este, ¿Por qué? Porque cuando ellos vinieron por segunda vez a quererme secuestrar, a quererme sacar y no pudieron, entonces este, los compañeros nuestros del partido me vinieron a traer, me vinieron a sacar. Entonces en ese momento los compañeros, Julio Abanza, Javier Carrillo, son los que están con ellos hablando de que a mi familia me la tienen que entregar sana y limpia como se la llevaron. ¿Por qué? Porque mi familia no es una familia delincuencial a como son ellos. Entonces. Eh, Allí este, negociaron, ya que ellos me tenían que entregar limpio este sano a mi familia. Y me recuerdo que la vine a traer aquí a dos cuadras, ya, eh, me la vinieron a dejar. Entonces ahí la, ahí me entregaron a, a mis hijos, a mi señora, a mi yerno, ya, y nos fuimos. Yo esta casa la dejé abandonada una semana prácticamente. Ya, ¿por qué? Porque como lo tenía cerca, yo era un, este, fácil. Eh, presa para ellos, sí. entonces la tuve que dejar abandonada y me tuve que ir para una hija que tengo ahí arriba por, por una semana. Pues. Y cuando tenían secuestrado a su familia, ¿fue? ¿lo maltrataron o no lo dejaron en paz? Mire, a uno de ellos sí, se me le paró encima, uno de los tranqueros, que él no lo identificó, mi hijo es diabético. ¿ya? Entonces eh, la mamá le dijo, no me lo le dice, porque él es enfermo. Ellos nos, conocen, ellos nos conocían a nosotros perfectamente bien. Entonces, este, a mi señora, pues realmente ellos este, únicamente le dijeron de que nos tenían ahí secuestrados y que eh, lo que esperaban era ver qué podían hacer. ¿ya? Entonces, al chaval mayor, mío, si sí me, lo, me, lo, me lo acostaron, ahí hay una casa en la salida, que era el, el cuartel de ellos, donde me lo acostaron boca abajo, o se me le pararon encima, ¿ya? Este, con la intención de golpearlo, pues, pero como era un flaquito, eh, Le dijo la mamá: no me lo golpeen, que él es enfermo, ¿ya? pero este. A una señora así que también la secuestraron, que es Doña Gloria, a esa sí la golpearon. Ah. A ella la, la golpearon. De, pero no alguien que no es de, de su familia, una vecina. No, era una vecina. Una vecina. Sí. le, le secuestraron? La secuestraron en el, también. En el, ¿En el mismo momento o en el otro momento? En el mismo momento. A mi familia, a mí me, aquí vinieron a las 8:45 y 45, donde ellos llegaron como a las 8:30. Uh -huh. Andaban unas camionetas hay luz. por qué estaban secuestrando a, a gente de...? Como su vecina, ¿Sí? se podría decir que quizás por, porque usted es un conocido sandinista, pero a ella, ¿por qué? ¿Qué? Pues también, es que ellos, eran de, ellos son de familia sandinista. Okay. Don Carlos, don Carlos, pues, había sido un colaborador histórico del frente, era movilizado el ejército y aquí ellos nos conocían bien a nosotros. Pues. Entonces, en su opinión, don Juan, ¿usted piensa que el. No, no había, que, que cualquier persona que estaba sandinista estaba vulnerable a ese tipo de ataque, ¿sería justo decir eso? Mire, eso era una realidad, yo dije que aquí, este, nosotros como digo, lo teníamos una cuadra el tranque ahí pasaban personas pintadas en azul y blanco, personas desnudas únicamente porque tal vez encontraban el carnet de militantes entonces en el tranque desnudaron a la gente, lo pintaron con pintura azul y blanco y, y los, los, mandaban, los mandaban a correr. Desnudo, que la gente se fuera. Ahí pasaban personas. ¿ya? Este, yo conocí, miré varias La vecina de ahí, este, me recuerdo, Doña Fidelia, le dio una toalla a un señor, muchacho sí. joven que venía desnudo, pintado. ¿ya? Este, esa es una violación a los derechos humanos sí. terrible. ¿Y ¿A cuántas personas más o menos hicieron eso en su experiencia? De lo que yo recuerdo, a unas 5 personas de aquí. Cinco. Sí. De, por ejemplo, de, de este barrio. Sí, por ejemplo, yo tengo un pillar allá al otro lado y llegaban unos jugadores que se identificaban con el frente. ya. A uno de ellos lo agarraron también allá en la salida de los caracoles, lo desnudaron, lo pintaron y luego le dispararon un horterazo sobre la carretera. ya. Y le dispararon, pues, entonces el muchacho salió loco. Ya. Estas experiencias son terribles y debe de ser difícil para usted hablar de eso, pero ¿podría hablar un poco de las secuelas? ¿Con ¿Qué secuelas han sufrido su familia por motivo de todo eso? Bueno, las secuelas son graves, digo, psicológicamente. Mi señora todavía no ha superado eso. ¿Ya? Eh, ella, no, ella no quisiera recordar esos tiempos los gemelitos, los niños cuando miraban la bandera azul y blanca les tenían miedo porque decía, esos son los que nos hicieron daño papá esa bandera entonces aquí ha sido una lucha de un tratamiento psicológico para regresarle de nuevo a ellos, eso no es así ¿ya? eso no era así pero sí utilizaron nuestra bandera nuestros colores para confundir a la gente confundir a la gente y con un trabajo dirigido. Ellos este, realmente aquí el sandinismo, ellos lo miraban con odio, lo miran, pues algunos todavía con un odio terrible, ya, únicamente por el hecho de ser sandinista. Pues sí, si nosotros sabemos que aquí tenemos libertad de expresión, libertad de ideología, libertad de que quiera, quiera, quiera pensar, pero ese era nuestro pecado, ser sandinista. La impresión que se difunde a nivel internacional es que Francisco Ramírez es una humilde campesina. Que está haciendo una lucha heroica contra la dictadura represiva a favor de los campesinos. ¿Qué es la información que maneja usted al respecto? Mira, esta información que nosotros manejamos es una información real. La figura de Doña Francisca Ramírez, con todo el respeto, como mujer que es, es una mujer que es aparentemente humilde, aparentemente campesina, pero es una mujer hábil, astuta, dueña de propiedades dueña de camiones, dueña de negocios, ella hizo negocios grandes con el queso, como le decía, ella, ella, ella tenía vía libre desde, el, desde la Guinea hasta Managua a entregar los camiones de queso que compraba en esas montañas, este, era, una, era una mujer de reales, se ha hecho de reales, no es si la política, ella la ha hecho de reales, pero sí estamos claros de que ellos han utilizado con la política para hacerse de reales. ¿Ya? Y, Tener campesinos engañados, tener mujeres engañadas en la Fonseca, en la Guinea, todo eso le hablo, yo, yo conozco bien en la zona, yo sé de dónde es ella, ya, ella es de la Fonseca y la conozco bien porque yo estuve en esos lados. Entonces ella a mí no me puede decir que es una campesina humilde, que es una campesina que defiende a los campesinos, mentiras. Ella más bien ahí les compraba el queso a cuatro pesos la libra y le iba a revender a Managua a 25 y hasta 30, 40, 50 pesos la libra de queso. Es una mujer que es muy astuta para hacer negocios. Sí. Entonces, es mentira, pues, que ella... Y si es Medardo, lo mismo. Medardo, medardo este, aparentemente, él figura como un campesino, pero es un campesino que también se ha hecho de reales. Entonces, este, nosotros estamos claros que ellos de campesinos y de dirigentes no tienen. Ellos lo que tienen son vividores de los campesinos, que es diferente. Ellos viven de los campesinos, ellos viven de los productores. ¿Por qué? Porque ellos sí son hábiles en hacer eso. Me tardó eh, un alto dirigente traficando gente para Costa Rica, ya, un ya sí, es, negocio. ¿Estoy correcto en pensar que los chicos lo expulsaron por, por ese mismo motivo? Eh, correcto, sí. ¿ya? por ese mismo motivo. ¿Por qué? Porque él ha sido eso, puede sido un traficante. ¿Ya? Entonces, la otra cosa que la información que yo he recibido y me sería muy útil que usted lo, lo confirma, es que cuando estaban manejando los tranques si un camión quiso pasar, tenía que pagar tanto. Y mi, mi información es que, por ejemplo, si vino un, un camión de un, algún ganadero con ganado, cobraron hasta 15 mil Eso es lo que me han dicho. Eso es cierto. Realista, eso es una realidad. Mire, yo me levantaba aquí en la mañana y me fijaba ahí los grandes, las grandes filas de vehículos con queso, con ganado, con leche, y yo les quitaba cantidades de reales para dejar pasar a la gente. ¿Ya? Ellos tenían un horario. Ellos hacían la función de la policía. Ellos controlaban la droga, ellos controlaban el, el tráfico de ganado, el tráfico de todo. Ellos eran los policías ahí en esos tranques. Durante, ahí cobraban, durante, durante el fallido golpe. Durante el fallido golpe. Ellos eran los que ahí controlaban. Ya. Y Juan, um, ¿qué pasa si yo soy, o yo soy un camionero? Yo llego al tranque y me dicen tiene que pagar 5 mil pesos para pagar. Yo le digo que no, no lo voy a pagar. ¿Qué me pasa? No lo dejan pasar, sencillamente. Así aquí un señor perdió una buena cantidad de quesos que llevaba. ¿Por qué? Porque él se negó a pagar, es que les digo ya no llevo reales, he venido pagando porque toda esta zona de que habían tranque, he venido pagando, he venido pagando, ya no llevo reales, no llevo para echar combustible, entonces no lo dejaron pasar y ahí se le perdió el producto a él. Porque a ver, silencio, este señor había venido pasando por los tranques y en cada tranque tenía que entregar dinero Así. a tal punto que cuando llegó aquí ya no tenía dinero ya, ya entonces le dijo yo, entonces, ahí, ahí se quedó ya. entonces todo aquel que se le negaba no darle reales no lo dejaban pasar y aquí en este tranco don Juan usted ya sabe de casos de por ejemplo yo me acuerdo que hubo un caso muy notorio de una señora no sé si estaba embarazada o algo, pero no, no le dejaron pasar a la ambulancia y la señora murió. ¿Usted tiene conocimiento de otro tipo de incidentes de, de, de ese tipo? Mire, pues eso le digo yo de que eso es una pesadilla, porque no solamente los productores que traficaban con mercadería o los comerciantes que viajaban, sino que a la misma ambulancia, ya, a la misma ambulancia las paraban, eh, personas que iban graves, ya no les daban pasada, o si les daban pasada las registraban. Eh, en este caso de personas que hayan fallecido, producto de los tranques, en este trayecto hubieron este dos personas que fallecieron, uh -huh. por motivo de que ellos no permitieran que las ambulancias pasaran. Ya, y incluso aquí dañaron varias ambulancias que venían tanto del lado de Santo Domingo, de la Yote como de estos lados, cuando venían con pacientes, las pintaban, las manchaban, ¿sabes? ya. Entonces, realmente fueron tres meses duros para nuestro país, para nuestro pueblo, de, de aguantar esos tranques. ¿ya? Y todas esas actividades nefastas estaban coordinadas por gente como Medardo Mayrano y Francisco Romero. Clarito, sabemos, porque ellos eran los que estaban dirigiendo. Por ejemplo, los compañeros policías que mataron a Morrito. Medardo es parte de ese asesinato de los compañeros policías, de los maestros. Que asesinaron ahí en, en, en, en San Miguelito. ¿ya? Sí, sí, sí. Ellos eran, sino, aquí se sabe todo. Mire, nosotros creemos, somos un pueblo pequeño y que nos conocemos, nosotros sabíamos que ellos eran los que estaban dirigiendo. ¿ya? Esos tranques, ¿ya? ellos eran. Eh, y te digo algo, apoyados por algunos curas y algunos padres. Eso es una realidad. Mira, aquí nosotros sabíamos perfectamente bien quiénes eran los padres los curas que estaban involucrados en este golpe fallido, ¿ya? incluso una vez que nosotros aquí como sandinistas quisimos ir a pedirles que nos dieran los primeros que estaban en los tranques eran los padres ya ahí en ese tranque incluso hasta con la virgen ya orando entonces sí ahí en los tranques ahí sí, la tenían a la virgen orando. entonces son cosas que nosotros sabemos que los mismos padres han jugado con la fe cristiana de las personas ¿Ya? y que se conoce, pues nosotros sabíamos bien que aquí Silvio Baez, Abelardo Mata, eh, el mismo Brenne, ¿ya? Sí. este Álvarez, Rolando Álvarez, sí. todos ellos eran los que tenían conduciendo este golpe fallido, ya junto con algunos empresarios, ya como Michael Gill, sí. como este Nachito Aguirre. Sí, sí. Eh, todos ellos, nosotros sabíamos perfectamente bien que todo eso era un plan bien montado para un golpe de Estado, ya un golpe fallido, nosotros estábamos convencidos de eso, porque hombre, a nosotros nos confundió como militantes sandinistas una cosa cuando el comandante Daniel, nuestro dirigente, dijo que la policía se encuartele. ¿Y eso quién se lo pidió? Se lo pidieron ¿No se la cúpula de la Iglesia Católica, sí. así clarito. Pidieron al comandante que toda la fuerza de la policía estuviera cuartel, la policía se encuarteló y nosotros nos quedamos aquí solos. Sí. ¿ya? sin defensa pues, incluso aquí este, como conocedores de guerra pues, porque nosotros hemos vivido no, este golpe, nosotros vivimos la guerra de los 80, tuvimos ese conocimiento, y quisimos ir, y, y, y, y calma, calma, comandante, no vayan, no vayan, los compañeros de no vayan, ya, pero la verdad es que esa era nuestra responsabilidad, ya, entonces, nosotros sabemos aquí quiénes son los que organizaron todo eso y quiénes lo financian, Quiénes son los que están detrás de todo eso. ¿ya? Nosotros sabemos que aquí el enemigo número uno que tenemos son así, no el pueblo norteamericano, sino la dirigencia americana, ¿ya? los presidentes norteamericanos, los, el Congreso norteamericano, con todas esas sanciones que ellos van a pedir sí. ya, a que, nos, a, que, a que nos impongan. Nosotros estamos claros de eso, hermano. Mira, somos ya ahora con la tecnología, nosotros manejamos por dónde vienen todas estas cosas. ¿ya? Entonces, nosotros aquí queremos, con toda responsabilidad, señalar que sabemos y estamos actuando de gran fe, ya este, esos tres meses fueron duros, pero bueno, después, cuando ya para el 19 de julio y todo eso, yo aquí en mi casa me puse a reflexionar, y no sé si quieres que te hable un poco de eso, pero me gustaría, porque realmente es sí, parte sí, de nuestro sí, trabajo. Este está bien. Me puse a reflexionar cuando en nuestra Asamblea Nacional aprueban esta ley 985, Ajá. Esta ley 985. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos quedado aquí un grupo de compañeros aborridos y cuando vimos que esta ley se aprueba por nuestra asamblea, yo fui uno de los que dije qué barbaridad lo que hicieron. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no podía entender que teníamos que sacar indultado a todos estos bandidos delincuentes. No lo entendía yo. Pero a través de esta ley 985 entendiendo, porque esta es una ley que se discutió en todos los sectores, ya donde se nos decía que teníamos que llevar a la reflexión, al diálogo, ya, a una cultura de paz. Entonces, hombre, organizamos las comisiones de paz. Me acuerdo que aquí viene el compañero Carlos Emilio, sí. ya un diputado, y comenzamos a hablar de las comisiones de paz. Comenzamos a trabajar, me integré, soy miembro de las comisiones de paz. Y en ese momento, ya después de todo el golpe fallido, me dediqué ir a visitar a la gente que no habían hecho daño. ¿ya? A la gente que no habían hecho daño, porque yo conocía a la gente que estaban en los tranques, ¿ya? Eh, que estaban siendo dirigidos por Medardo, que estaban siendo dirigidos por la Chica Ramírez, que estaban siendo apoyados por los, pa por, por, por, por los, por los padres, que estaban siendo apoyados por el José. Entonces este, me fui a hablar con ellos y a decirles, hermanos, nosotros somos nicaragüenses, tenemos que construir la paz. ¿ya? Me acuerdo que allí en este barrio, Santa Clara, me fui con la compañera Janet, y de ustedes vienen sí. ahorita, y me fui con otra compañera que había sido alcaldesa, la Magna Murillo, uh -huh. a conversar con ellos allí en ese barrio, porque allí es donde salieron todos. Una de las cosas que ellos utilizaron fue agarrar a todos los drogadictos, a todos los este, piruquitas sí. para hacer todas esas atrocidades. Y estando allí llegó un muchacho que había estado preso en el sistema por, esta, por, por, por este golpe, y lo tuvimos que saludar, lo tuvimos que recibir adelante sus padres, entonces desde ahí hemos venido trabajando en esto de las comisiones de paz, en esto de la reconciliación, ¿por qué?, porque nosotros hemos tenido experiencia, la guerra para nosotros ha sido un ejemplo muy duro, muy duro, ya, y todo eso sabemos nosotros que había sido también provocado por la administración Reagan, pues, Reagan fue el que financió aquí a la contra, ya, después Bush, ya, y, y ellos fueron los que nos armaron aquí el odio entre los mismos nicaragüenses y de eso son los que se ocupan, pues. Pero sí, nosotros estamos claros que siempre cuando hay gente de patria, les decimos nosotros en cada uno de estos países como el nuestro, ellos van a estar hincando. ¿ya? De eso estamos claros. Y ahorita, pues ya casualmente vengo de, del barrio ahí de Santa Clara, porque eso es lo lindo de nuestro gobierno, de nuestra revolución. ya. Este, andábamos viendo ahí una notificación que lleva el nombre del compañero Bismar Martínez, que también lo mataron ahí en Managua. ¿ya? y de Teodoro Ruiz, otro compañero que asesinaron designaron en Villasandino. Entonces yo andaba ahorita viendo ese programa que lleva ese nombre ¿ya? de lotificación, Bismar Martínez Teodoro Ruiz. Entonces les estamos haciendo entrega, ya vamos casi por 320 lotes a esa gente. Pues, ¿ya? Entonces eso es lo lindo, trabajar ¿ya? por esa paz, por esa reconciliación, por esos beneficios. Pero sí, este, aquí te digo hermano, la, la pesadilla y, y, y, y lo duro, de los tres meses del golpe fallido, te digo que dejaron esa escuela dura. Entonces esta ley para mí me sirvió porque yo al momento no la entendía, después decía cómo es posible, pero después hay unas palabras que las vimos componiendo y que, y que dice perdón, no olvido y no repetición. Sí. Entonces nosotros ahí dijimos, si sí, aquí esto se nos repite, aquí no vamos a poder ya seguir haciendo sí. ¿Ya? Entonces hermano te digo con toda sinceridad, mi experiencia fue dura, mi familia sufrió en carne propia ¿ya? Este, la bandidencia de estos tranqueros. La sufrimos, pues, y te digo, pues, el hecho de dejar mi casa aquí sola, con la puerta desbaratada, ya, en la intemperie, eso es duro, pues. ¿Por qué? Porque uno está tranquilo en su casa, pues. Sí. Con permiso, Juan, me está acabando la pastoría. Bueno, te, ¿Te más. Te... Sí.